Bien, también. Bueno, es entonces vamos. Vamos a Este Sería como el balseo, muy europeo. Entonces llegamos a en Entonces, es... esto también era un poquito pues aburrido, todo era este así. yo puesto... oh, a ja. Ahora no nos vamos a ver para empezar a sentar fácilmente, digamos, los tiempos.